Bueno, yo tengo que decir que desde, desde joven, desde bastante joven, siempre me ha interesado la política, siempre he participado, eh, me parece que es una obligación como ciudadana participar en cuestiones que a todos nos atañen, la política no es más que una forma de decidir cómo nos organizamos, y yo considero que eh, desde esa perspectiva siempre he estado implicada, pues en esta candidatura de Zaragoza en Común puedo aportar lo que es mi experiencia y mi formación que han sido durante más de 30 años eh, de dedicación a la administración pública y en concreto a la administración local. Yo creo que la gestión, sobre todo lo que se refiere a la gestión económica, es el típico mantra de la derecha. Yo creo que la derecha tiene dos mantras, que el poder le pertenece por nacimiento prácticamente y eh, que ellos son los únicos que pueden gestionar las cuestiones que tienen que ver con la economía. Los demás estamos para dedicarnos a la literatura, a las ciencias de la salud, a la arquitectura, a cualquier otro trabajo, pero lo que son las cuentas, lo que son el manejo de la economía, es algo que a ellos les pertenece y la verdad es que se ha demostrado en muchísimas ocasiones que eso no es así, hemos visto por ejemplo cómo ha habido eh, ilustres economistas de la derecha que vaticinaban eh, un porcentaje de paro del más del 35% simplemente por subir eh, el salario mínimo interprofesional a los trabajadores y se ha demostrado que eso no es verdad, es decir, que ellos juegan con muchos mantras que realmente son auténticas falacias, porque cuando ellos gobiernan, gobiernan para los suyos y eh, les gusta manejar la economía para eh, tener siempre beneficios ilimitados en contra de lo que es la mayoría social, fundamentalmente los trabajadores, pero también las clases medias. A ver, cualquier persona que, que lleve la economía de su casa eh, sabe perfectamente que tiene unos ingresos y se tiene que acomodar a ellos. Esos eh, ingresos nos van a determinar cómo podemos hacer o dónde podemos priorizar nuestros gastos. Cualquiera sabe con un mínimo de sentido común que tiene que tener sus cuentas saneadas. Los ayuntamientos tienen que tener sus cuentas saneadas, no pueden gastar más de lo que ingresan y eh, eso nos va a posibilitar poder trabajar tranquilamente en la mejora y fortalecimiento de los servicios públicos, porque son fundamentalmente los servicios públicos, las infraestructuras de una ciudad, las que van a traer realmente la inversión, las que van a traer riqueza. Ese mantra que también nos venden, de que hay que bajar los impuestos para atraer la inversión y para atraer eh, la economía a las ciudades, es mentira. Cualquier empresa que venga a una ciudad, lo que va a valorar no es los impuestos que paga, porque se los va a de su impuesto de sociedades lo que pagan un, en un municipio, sino lo que va a decidir que venga aquí una empresa que pueda tener un importante valor añadido es los servicios públicos, las infraestructuras, la movilidad, la vivienda, lo que ofrece eh, la ciudad. Y para poder hacer políticas en todos esos aspectos, movilidad, vivienda, infraestructuras y los servicios públicos municipales, necesitamos eh, recursos. Pero esos recursos hay que, evidentemente, gestionar gestionarlos con cabeza y con sentido común y yo creo que la izquierda a lo largo de eh, las veces que ha podido gobernar tanto en ayuntamientos como eh, en comunidades o al frente de, del Estado ha demostrado que es capaz de poder hacerlo y de hecho se está demostrando hoy en día que es capaz con dos crisis prácticamente eh, seguidas eh, yo creo que jamás en de los jamases han estado los ciudadanos, los colectivos, las empresas tan protegidas como han estado durante estos últimos cuatro años.